Hey, bienvenidos a Classy Mess. Yo soy Classy, son las 6 de la tarde, estoy desde las 7 de la mañana ya maquillada, me hice una refrescadita poniendo un poquito de polvo por aquí, pero lo que quiero hacer hoy para el canal es solamente un look de ojos, así que mi cara, aunque no esté perfecta, no importa. Lo que quiero hoy es hacerme un look que combine un poco con mis reflejos pastel azul no sé si vieron el último video que subí verán que tengo el pelo intensamente azul en ese video y luego me la he lavado unas cuatro veces algo así y no he reaplicado el color entonces el color se ha ido saliendo y tengo esta especie de rubio azulado que me encanta muchísimo y lo estoy disfrutando muchísimo así que me voy a hacer un look en los ojos que sea más o menos este colorcito un azul pastel y lo voy a hacer usando esta paleta de Makeup Revolution Que se llama Forever Flawless We Are Love Voy a estar usando, creo que voy a estar usando este azulito de aquí Pero para comenzar yo quiero... Enmarcar un poquito la cuenca del ojo antes de aplicar el azul Y voy a usar, creo que voy a usar este tono marroncito claro de aquí Esta es la paleta de Colourpop, It's a Princess Think De la colección de Disney, Collection Designer Y vamos a comenzar Lo que yo estaba haciendo últimamente cada vez que me maquillo. Es que yo agarro esta brocha. Estoy obsesionada con esta brocha. Esta es la Sigma E52. Y yo tomo la sombra. Y lo único que hago es. Presionar. Donde yo quiera. Que la sombra. Enmarque. Mi ojo. Mi cuenca. Miren que fácil me hice una mitad ahora me voy a esa parte exterior así ven es facilísimo con esta brocha entonces la bajo un poquito pero ya aquí es donde me voy a poner el azul vámonos al otro lado voy a acercarlos un poquito Una mitad, tomo más sombra, y me hago la otra mitad. Y si los bordes están muy muy duros, los difuminas un poquín, así, con la brochita. Pero no quiero que se difumine completamente, me gusta así. Tengo el marrón aplicado. Eso fue. Ahora vamos con el azul. Como yo quiero un azul pastel... Si yo tomo esta sombra así como viene, así de intensa y la aplico con mucha cantidad, se va a ver así, no se va a ver pastel. Entonces lo que vamos a hacer es que en vez de tomar una brocha de depositar pigmento, voy a tomar una brocha flojita, una brochita más bien de difuminar. Y con ella, con poquita cantidad de sombra, voy a ir aplicando mi azulito. de poquito en poquito y si, sí, por ejemplo como ahora siento que está muy intenso simplemente barro mucho barro, barro, barro con la brochita y lo uno, lo, lo, lo, lo integro con el marroncito que ya tengo sin tapar el marrón, claro, pero lo, los voy uniendo más o menos por aquí y mira qué fácil, voy a ir con el otro ojito y te voy a acercar un poquito más otro poquito y ahora veo que al tener ya uh, máscara desde esta mañana que ya se ha secado y al estar pasándome la brochita por aquí y tocar las pestañas me ha caído máscara seca y también un poco del pigmento azul aquí y eso se ve feo. Así que lo vamos a limpiar. Y luego puedo tomar la brocha con la que me apliqué el polvo blan el blanco, el polvo más clarito que lo uso aquí para iluminar un poco mis ojeras, no se noten tanto. Y así un poquito de de polvo me puedo acabar de limpiar esta zona aquí en la parte de abajo yo tengo un poquito de delineador verde y la verdad es que combina muy bien porque el, este azul al irse saliendo va quedando un poquito verdoso y como ven la sombra azul que aplicamos al mez mezclarse un poquito con la marrón que me puse primero se puso un poquito verdoso así que es el color perfecto abajo yo voy a dejar ese delineador verde que yo tenía. De hecho, me voy a poner más porque se ha borrado un poquito. Y este es de Manhattan. Manhattan Endless Stay Waterproof Gel Eyeliner. En el tono 005 Emerald Sparkle. Y tiene un poquito de brillo. Es un delineador un poquito con glitter. No es mi preferencia, pero cuando lo compré no me di cuenta y el color me gusta. Así que yo hago así. Sé que no se ve bonito, pero es la realidad. Usted también se maquilla así en su casa, jalándose el párpado hacia abajo, aunque se vea feo. Los lápices que son súper suaves, permiten aplicárselos así, bonito, para la cámara. Sin tener que alarse, pero eso no es muy suave. Ahora yo voy a hacer exactamente lo mismo debajo. Voy a tomar un poquín de la sombra marroncita con una, un pincel pequeñito para poderlo manejar mejor aquí abajo en esta zona tan pequeña. Y vamos a aplicarlo primero. Marrón. El maquillaje se ve más de salir, más elegante. Cuando tú te pones la parte de abajo que te estás maquillando un poquito gruesa. Entonces vamos a bajarla un poquito. ¿Sabes? No solamente pegadito de las pestañas, sino un poquito más de piel de abajo. A veces uno tiene miedo de hacer esto. Yo misma a veces no lo hago y luego cuando veo las fotos pienso, debí ponerme un poquito más de, de maquillaje abajo. Pruébalo, no te vas a arrepentir. Ahora que tengo el marrón puesto, tomo el azul. Y ahora sí, el azul lo voy a dejar más cerquita de las pestañas para que una partecita del marrón todavía se vea. El marrón va a estar más alejado y el azul más cerquita de las pestañas. Con cuidadito... Con delicadeza y con una brocha pequeñita. Ahora que me puse el azul, siento que el marrón casi no se nota. Me voy a poner otro poquito de marrón. Y este es un marrón suave, no es un marrón intenso ni un marrón muy oscuro Porque queremos un maquillaje pastel Para que el maquillaje se vea pastel en tu piel Tienes que tomar tonos que no sean mucho más oscuros ni mucho más claros que tu tono de piel En cada persona va a ser diferente eh, lograr un tono pastel, que se vea pastel en la cara si yo ese tono de azul que me puse se lo pongo a una persona bien clarita, se va a ver un azul chilloso, chillado, chilloso, chillante, chillón. Yo me voy a poner un poquito de máscara, aunque ya tenía, pero está de muchas horas aplicada. Miren, miren, miren qué maravilla. Parece que tengo pestañas postizas. Como si tuviera extensiones de pestañas o algo. Mis pestañas son naturalmente largas. Eso sí, pero con esta máscara se me ven como falsas. Bueno, y este es el resultado. Es exactamente lo que yo quería. Así de fácil fue con dos sombras hacerse un look de maquillaje. Bien sencillito. Dos sombras, un lápiz delineador más cara ya está lo importante es que siempre tomes una sombra que vaya a enmarcar la cuenca del ojo la, la, las, los bordes donde vas a poner entonces encima el otro color si usas un solo color puede verse bonito si usas bastante cantidad de un color bonito puede funcionar si lo sabes difuminar bien como por ejemplo este amarillo que me hice Hace un tiempito en el canal, eh, tengo el video ahí si lo quieren ver, eh, me quedó súper bonito, a mí me gustó por lo menos, alguien me escribió un comentario ahí como de algo raro, no sé, pero bueno, a nadie le gusta todo lo que uno hace, eh, a mí sí me gustó muchísimo, pero normalmente yo no recomiendo usar una sola sombra, nunca se va a ver tan bonito como usar por lo menos dos sombras pero esta moda que hay en youtube de usar siete sombras en los ojos solamente una complicación uh, innecesaria que uno lo hace para el show, para el canal, para no sé qué pero miren uno se puede perfectamente maquillar bonita bonita sencilla impactante y todo con dos sombras. Lo que hay que aprender es cómo usarlas, cómo aplicarlas, la brocha correcta y además los tonos correctos. A partir de hoy vamos a estar haciendo la pregunta del día, así que estén atentos siempre al final de cada video. La pregunta del día de hoy es, ¿prefieres que haga videos sin hablar como la mayoría de mis videos? O así como hoy, con mi micrófono y hablando contigo y contándote lo que estoy haciendo. ¿Qué prefieres? ¿Quieres que vaya directo al grano, maquille y ponga los leteritos aquí de los productos como siempre hago? ¿O quieres que haga como hoy, que hable contigo un poquito? Déjamelo en los comentarios y te veo en el próximo video. Chao. Estoy abierta a proposiciones, si quieres que me haga algún look específico que necesites para una salida, no sé, maquillaje para un vestido blanco, lo que sea, Déjame en los comentarios y también puedes entrar a la web ideasdemaquillaje.com, elegir un look de la web y decirme para que yo lo recree en un próximo video.